bienvenidos a esta serie de videotutoriales ABA. a continuación veremos cómo debemos realizar las compras, órdenes de pedido y traslados entre bodegas para eso lo primero que vamos a hacer vamos a ubicarnos en este botón, el tercer botón que se llama entradas de almacén luego en la parte de transacción hacemos clic en la punta de flecha y seleccionamos la opción compra pulsamos enter enter colocamos el nombre del proveedor o su NIP. recuerden que si no lo conocemos podemos también pulsar F3 y buscar por ejemplo por el nombre o por el nombre de la empresa pulsamos enter y ahora el concepto por ejemplo compra de mercancías plaza colocamos la fecha la forma de pago si es de contado si es a crédito es muy importante el número de la factura por ejemplo vamos a colocar la 123 esto nos permitirá que no volvamos a introducir la factura que ya se ha realizado pulsamos enter en el abono enter y luego en el artículo simplemente lo podemos buscar porque ya está creado o lo digitamos el código correspondiente por ejemplo podemos reeditar red 101 sabemos que es Papa Pastusa vamos a decir que compramos 500 de papas usa y que esa papa la compramos a 300 pesos simplemente pulsamos enter donde podemos colocar los valores de, de IVA si tienen, descuentos y ya ingresamos el artículo, ahora ingresamos el siguiente artículo por ejemplo el red de 102 que es mantequilla vamos a decir que compramos 300 de mantequilla eh, colocamos el valor unitario decimos que ese esa mantequilla la compramos a 550 pesos y eh, vamos a colocar el red de 101 107 arepas vamos a decir que compramos 500 arepas el valor de cada arepa es de 50 pesos y con eso ya ingresaríamos la compra eh, asimismo podríamos ingresar todos los artículos de una forma muy sencilla eh, como estamos colocando que son 15 días entonces si le damos imprimir vamos a darle en pantalla podemos sacar también la compra para poderla observar si queremos imprimirla recuerden que al, al imprimirla pues también entonces podremos llevar la cartera del proveedor saber exactamente por ejemplo si vamos al proveedor mirar cuánto le estamos debiendo en este momento ya le estamos debiendo 356 mil que corresponden a esa factura y eh, esa sería la forma de facturar de realizar una compra ahora también podemos hacer una orden de pedido en ocasiones nuestros proveedores pues no respetan mucho los lo que se les ha pedido porque no controlamos eh, dichas compras entonces aquí compra según orden de pedido tal aquí le colocamos la fecha, los días en que vence el artículo, entonces vamos a decir que vamos a comprar del red de 108 no ese no vamos a comprar del red de... vamos a comprar agua entonces vamos al F3, no me acuerdo cuál es el del agua, vamos a colocar agua, F3 listo vamos a co comprar de 100 botellitas de agua cada una de esas botellas la vamos a comprar a 800 pesos listo y decimos que también vamos a comprar, por ejemplo, mmm, eh, bueno, vamos a comprar botones F3. Y vamos a aquí, los botones, eh, los vamos a comprar, por ejemplo, a 50 pesos. Pero vamos a comprar unos eh, 200 botones. Listo. Entonces, vamos a grabar, vamos a aceptar y lo interesante es que cuando después a un mes, a los 15 días o en el momento que llegue la factura, entonces simplemente vamos otra vez a entrada, vamos a ir a la opción de compra, colocamos el proveedor, listo, y si nosotros queremos revisar entonces podemos darle clic en la opción de orden, buscamos eh, el número del documento o colocamos simplemente el proveedor, por ejemplo en este caso Gustavo, F3, Ahí encontramos de una vez esa orden que estaba pendiente de él y automáticamente fue cargada. Simplemente le damos a imprimir y la que era antes orden se convirtió en una verdadera compra. Entonces es algo muy sencillo. Recuerden, entonces como lo hemos visto que también podemos hacer traslados entre bodegas. Simplemente colocamos aquí, por ejemplo, la bodega 00 que vamos a llevarla a la bodega 01, por ejemplo, decimos que vamos a llegar del red 101 vamos a llevar de tantas cantidades entonces decimos que dos y que vamos a, a trasladarlas a, re, a, la, a la bodega 01 simplemente con eso pulsamos enter enter y también podemos hacer los traslados de las otras mercancías damos grabar y con eso ya podríamos decirle al sistema que pasamos pues, ciertas eh, productos de una bodega a otra de una forma muy sencilla recuerden que también tendremos reportes en la parte de compras tanto relación por compras compras por proveedor por producto eh, total compras IVA eh, también tenemos la parte de ventas todos los reportes y el manejo del cardex listo entonces el cardex lo podemos manejar por ahí o lo podemos manejar también por la opción de artículos Espero que hayan disfrutado de este video tutorial y que les sirva para que entendamos cómo se utilizan las compras. Muchas gracias.